La gente, a, ¿Qué mmm? gente de Minosa? ¿Qué gente usa? Minosa GTA 5. <risa> Bienvenido al. Minosa Gameplay de Minecraft Ay Dios boludo. ¿Te, gusta, ¿Te gusta Minecraft a vos? A ver, el otro día estuve viendo a Cajuy. Me importa un carajo <risa> sí, el <risa> otro día, te estoy preguntando <risa> si ay, te gusta ay, Minecraft Eh, sí, la po Ay me caí todo boludo A ver, la aposta es que sí, me gusta Minecraft pero no, no lo jugaría Tipo, ya me canso boludo No sé qué Pero pasa. para el otro día <risa> Boludo, entré en un canal, tipo estuve viendo canales de de aire re viejo y de pronto No, no, no, canales de tipo así extremadamente family friendly, boludo Pero sí. que son, pero a, a punto de ¡Oh, ¡Muy bueno chicos! ¿Cómo están hoy? ¿Vamos a hacer un gameplay de y demás? Y tienen a otro Sanamen del otro lado ¿Cómo construir una casa en Minecraft? Era un viejo, no, pero era como insoportable porque era la voz tan forzada y hacían como, como una historia, che. ¿La pendeja dónde está, boludo? Joder, Uy, dios mío. Tiene un delay de la concha <ríe> del pato. No, eh No, no, no, no, no <ríe> me gusta la luz. La puta que... Me encajo una patada, le No, la, la cosa es que son insoportables, boludo. Está como... Ahí la... Ahí está. Eh, no, son muy... Son, te juro, igual es para público infantil, ¿no? Pero... Sí, sí, Pero yo creo que... Te juro, si yo fuese la, esa persona, creo que no aguantaría, boludo. Aunque lo tenga que fingir. Es, para mí es re difícil fingir en ese sentido. Tipo, no puedo... Porque encima los videos duran como una hora, boludo. Y haciendo esa voz es esperoso porque... ¿Es, es tan divertido el Minecraft. No, no es que sea divertido, es que lo hacen por guita. Porque aún no sabes la cantidad de visitas que tienen esos videos. Porque los pibes van y miran, porque no tienen otra cosa que hacer, los pendejos del los... orto. <risa> <risa> bueno, no, los los pibes te juro tira, no. te juro, boludo, que los miran porque. Pinta. Los pibitos, sí, los pibitos los miran, boludo. Y hay mucho público infantil. Y yo no podría hacer eso, boludo. Es muy pesado, muy molesto, boludo. No tengo que irla. Puta madre que te parió, Ashley. Es que me parece que en esta parte yo me había trabado en su momento. No, me es eso que me he ahora, boludo. Ah, no, no, trabado en el sentido, no sabía por dónde ir. travestito, travesti? Uy. Ah, creo que en de travesti, bien? boludo. Ojalá así se lo llevaba boludo. <risa> hola, hola. Me <Hola. risa> a rescatarte. Ahí está, quédate ahí, Ashley. Ahora yo me paro acá y listo, la manivela. Ashley, anda, dale. Vení, espera todo si no quiero! ¡Ay, pendeja, pero... uh, Se, <risa> se comió todo el bollo, boludo. <risa> eh, es insoportable, qué ganas de romperle la napia con un pijazo, boludo. Basta, basta. Interesante propuesta. Me tenés podrido, basta. Lo voy a matar a, a cuchillazos, boludo. Es muy molesto el del escudo. Bien económico, eh. Matar a cuchilla. Mal, imposta. Es más. <risa> uh, bueno. ¡Le corté la...! ¡Uy! Sí. El otro día vi una película en la que le cortan al chabón el tendón de las piernas, boludo. Uy, la puta. Ah, qué rico, boludo. Uy, la puta madre. No, no me que... cómo Ashley mira para atrás diciendo que Che, achaba? boludo, en... eh. ¿Qué? Leon. Eh. Leon. Eh. León. Eh, León. No me rompa las pelotas. Ah, <risa> oh, bueno. <risa> <risa> está bien, loco, no te veo nomás. No me está bien, León. ¡Basta sí. Cortala. Uy, boludo. ¿Qué onda? Se juntó toda la. Co la Coco, <risa> co coman. Con la coco, ¡Pumba! Explose, <risa> Boludo, siempre se me escapa un disparo. Ay, Boludo, ¿qué? ¿Qué? ¿Quieres ¿Eh? que no hiciera nada? Y quiero. Ya, no, para jugar. No, <risa> Dios, <risa> Dios, mi Dios. cara, boludo. Ay, dale, pasa que la pendeja tarda un montón, boludo. Ahí está. Ahora, sí, por ella no te va más Si, sí, por ella no me veo más boludo. Uy. Se cerraban junto con que pasaba Ashley <risa> ¡Ah! ¡Pero todo! Uh, esta parte es una paja porque la tengo que cubrir yo y ya se, sí, forra ¡Guau! Es... León es ya bien, Ashley ya se, Ashley, basta No, no está Ashley, no me rompo Está rinchado los huevos, León Está, huevo, Leon. <risa> está re Leon. León León ¿Cómo te llamas, León? León es... Ah, es atrevida la pendeja, ¿sabes? No Chaval, <risa> <Está risa> chaval ¿Sabes cómo me voy? Oh, esta parte es una Uy, paja sí. Porque la pendeja es re pelotuda Y hay que dispararle a los chabones Uy, tenés, En las piernas le da, no, ni siquiera Ahí se cayó No, no, igual me, me va a ah, cagar Tiene cero ganas de vivir boludo, mirá como eh. cómo va girando eh. Eh. Ay! Eh. <risa> Leon creo que quiere vomitar, boludo. Te está agarrando el estómago. <risa> ¡Ay! ¡Es como está el ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! para ¡Ashley! ¡Uy! ¡Ah! Oh. ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Es hora de rezar! ¡Bien, bro. Ashley! ¡Bien, Ashley! ¡Espera, espera, Ashley, ¡Espera! Bueno, listo. ¡Uy, para! Creo que trastorno va a salir de acá! <risa> <risa> ¡No puedo respirar, boludo! ¿Dónde está la pendeja? ¡Uy! Uf, Los cago de tiro, no me importa. Ahí fue una bomba. Ay, no puedo. Y voy a tener que agarrar un rifle y voy a tener que agarrar a otra, boludo. Me estoy, te juro me estoy ahogando. <risa> te recarga el León. Y me la repuso. <risa> Ese me la repuso. <risa> te va a, a dejar. ¿Te va? te va a dejar los ojos en boludo. <risa> no. Eh. Yo, Leon. Dale, cura, pelotudo. No me rompa la bola. Ahí está. Ahora tengo que cubrir a Ashley. No puedo respirar, boludo. Ah, ah. ¿Y? ¡A la verga! Ay. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuántos hay, boludo? ¡Boludo, son 80! ¡Son todos fans de la renga! ¡Estaba el diablo! ¡Mal pasa. Se empezar a escuchar... ¡Uy, estos siguen todavía bailando! Uh, ¡Let's dance! ¡Let's dance! ¡Uy, se la repuse! ¡Uy, ese se la dejé más cerca, boludo! ¡Amigo, se la dejé más cerca! ¿qué me? Uy no veo nada Uy, por no la voy. lámpara esa. Ahí está, dale, dale, dale. Otra, cucu. otra vez, boludo, los cucu-clan. <risa> los, los, los cucu clan. Y ahí tenés, boludo. mira, ¿saben qué? Había recargado el arma y le voy a poner un escopetazo. Ah, Somariano. Se murió, se Somarieron. Coger. Ahí está. tú dale dale, dale, dale. Ay, cuidado, le <risa> cambió la nafta, la controlada. Ah, la logra. hija de puta. Eh. <risa> Se boludo se recién se despertó boludo. No despertaron los tiros. <Risa> ahí, está, ¿Qué ahí, está, ¿Qué está pasando, ahí está, dale, dale, dale. dale. <risa> se caía. Dale, dale. puta. Ahí está, Ahí está. <risa> y me la ponen a mí, pero la concha de ¿Con tu. Madre? De te, te... No, ya está listo, no me alcanza más. ¿Me alcanzará? No creo. ¡Uy, sí, sí, ver, sí! Todo. Ah nos vimos, me un flechazo ahora boludo Che igual tengo po muy poca vida, tipo no tengo nada Cagué Dios qué difícil esa parte boludo Tendría que haber para guardar acá no? sí no? Tengo el culo medio roto En cualquier me, me cago boludo a ver. No no te cague porque si vos te cagas me voy a empezar a cagar yo y ahí vamos a eh, ver quién ríe mejor Acá acá acá acá Acá acá que... Eh, ay, el ojo me acuerdo ¿Cómo te acordás? <risa> ¿Cómo te acordás? <risa> <risa> No es tan difícil acá. Eso mismo mi muro de por estudiar. ¿no? Oh, no, esos viejos de mierda, boludo. No, otro día me dijeron, no, oh, ¿te acordás de, de eso? Pero. No, ¿cómo era? Ah, porque yo me acordaba de todos los Pokémon. Y mi hijo me dijo, oh, te acordás de eso, pero no te acordás del estudio sí, me dijo. Hijo, pelotudo, boludo. ¿Qué te dijo un viejo? No, no voy a decir quién, boludo, pero un viejo de mierda. No odio. Que se mate, viejo. <risa> Vamos a comprar un desodorante, boludo. boludo culo. <risa> no, tú no lo hagas rata, Leon, boludo. <risa> Pasó por todos lados, boludo. A ver, ahora, ¿no? Leon, a ver, en todo el tiempo en el que hemos jugado. Leon, este tiene una verdad, culo. Fuerte. Fuerte. Fuerte con O, boludo una sí, mierda. Creo que ya el, el, el tipo, el boxer de Leon. Ah, se, lo apretaste así. <risa> sale un chorro. Ah, sale una laguna, boludo. Creo que el pescado que teníamos sale también. Hay que romper el vidrio, sonó una alarma, viste. <risa> Ahí está el pelotudo, <risa> A ver. Traste ti, imbécil. A ah. ah, corre tu pelotudo. Uy. Avenena si me dejas trabajar. Avenena ahí se saca adelante trabajando. Rompiendo floreros. Creo que esta parte había... No, esta ¿Guardaste? Parte... No. Ah, sí, guardé, guardé. Sí, sí, guardé. Y ahora la pondré la parte... Ah. No me toques. No voy a la mierda. ¡Vaya, Eso es por boluda. Eso es por boluda, pero... No, boludo. Pero está re preparado. Mira esto, mira esto. <risa> Cualquiera, estaba re preparado. Me voy a la mierda en el primer lugar. ¿Está <risa> tipo, re preparado. Tipo, estaba, o sea, que sabía que Leisley se iba a poner ahí en el punta. Estaba todo preparado. Justo en la, en la pared, boludo. Bueno, ¿Qué gente. Gente. Clavamos los 10 minutos. Justo, justo. Me hago te grabo. No, no, porque me estoy cagando que da calambre Se me ha calado una la novia sí. Se me ha el una la Se me ha ah. Bueno gente ah. Gracias por el aguante Gracias por el aguante eh, Otra vez personal oh, ¿Qué pasó? Uh, Cagó personal No, no. no. ¿Qué onda de esto? Ah. Uy Uy. da la cara Estoy en el no, no, no, no, no, no, de no, ¿boludo qué es ¿Qué no, no, ¿Qué? no, hay buena señal boludo. Uy. <risa> <¡Fue, no me risa> chato! Uy, le voy no, apretar